Creo que esto lo está esperando mucha gente para poder eh, orientarlos un poquito más y orientarnos incluso a nosotros en torno a las medidas económicas que se han tomado y que se han comenzado a aplicar a partir de esta semana para ayudar a... Más de un millón de familias en el territorio nacional. Quiero agradecerle a la distancia la entrevista y estos minutos al ministro José Luis Parada que nos acompaña. Ministro, muchas gracias. Un saludo a la distancia para usted. Son horas en las que sabemos no han parado de trabajar, así que le agradezco porque esta noche vamos a responder las dudas de la población desde el ámbito económico y de estos bonos que la gente los está esperando en este tiempo. Buenas noches, ministro. Cecilia, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, ministro. No ha parado, están trabajando estas medidas que se han aplicado en estas últimas horas, que han comenzado a aplicarse, efectivamente van a beneficiar a más de un millón de personas. Hoy comenzó a pagarse el bono canasta familiar, este bono de 400 bolivianos. Hemos visto que han existido algunos inconvenientes, algunos problemas en instituciones financieras por la aglomeración de gente, que también iba a cobrar efectivamente la renta dignidad o su jubilación. ¿Qué se va a hacer en este sentido, ministro? Y si nos puede explicar los alcances, por favor, de las medidas que se van tomando. Bueno, en primer lugar lo que se busca es atender el grupo vulnerable, uno de los más grandes. Ustedes han visto que en Europa el problema es, es mayor por los fallecidos, de las personas mayores a 60 años. Y en este caso lo que hemos hecho es simplemente incorporar bajo un sistema de transparencia, un sistema integrado, ...para que del Tesoro General de la Nación vaya la plata a los bancos... ...y de los bancos directamente al beneficiario final. Esta canasta familiar eh, va a atender aproximadamente en una primera instancia... ...a 1.160.000 personas. Las personas de la tercera edad van a, pueden asistir a cualquier banco... ...y como está integrado el sistema... Pueden haber casos donde se va a cobrar la renta dignidad y si se debe una o dos cuotas, automáticamente el sistema genera ese, ese pago y también puede cobrar el tema también de la canasta familiar. No hay que preocuparse a la gente, hay que decirles que tienen 90 días para cobrar esta canasta familiar. El día de hoy, a pesar de los problemas que tenemos con la restricción en el tema del horario, a pesar que ampliamos una hora más, estamos pagando de 7 a 12. Hoy día se han hecho en pagos entre renta, dignidad y lo que corresponde a canasta familiar de más de 100 mil pagos a beneficiarios. Quiere decir que el sistema funciona a pesar de la imagen que dan los bancos. En este momento no se notaba antes, a pesar de la restricción, porque la gente podía juntarse dentro del banco y no había problema. Ahora con mantener un metro de distancia, el que no estén todos juntos, por eso es que salen estas filas también a la calle. Pero hoy día si hemos pagado 100 mil, hemos hecho 100 mil pagos a 100 mil beneficiarios, Quiere decir que está funcionando. No voy a decir que es perfecto, pero hemos tenido que trabajar a marcha forzada para integrar estos sistemas. Hay que pedir paciencia a las personas y también estamos teniendo problemas porque se van personas de la tercera edad que no corresponde a su día de salida con el carnet de identidad. Y lastimosamente no hay cómo rechazar si está en el banco y también se te han tenido que estar pagando. Entonces, queremos pedir un poco de paciencia a las personas que salgan el día del carnet de... que tienen el tránsito del carnet de identidad, con lo cual nos va a facilitar. Hay 52 instituciones financieras cancelando el servicio. Ministro... Este es padre. Le, le interrumpo, cuando hablamos de, porque usted toca un punto muy importante, las personas que tienen eh, derecho a cobrar, efectivamente, hoy comenzó a pagarse el bono canasta familiar. Había una confusión porque, por ejemplo, la renta dignidad o las jubilaciones, no sé cómo es con los otros dos bonos, el Juan Azurduy y también el bono eh, de, de, para las personas con discapacidad, pero se cobraba el día del cumpleaños, esto ya no es así, no, lo que estamos haciendo ahora es que el sistema al estar integrado puede cobrar de una o de otra manera. Si toca una cuota o también la fecha del, del cumpleaños, eso automáticamente lo registra el sistema. Si no toca la fecha de cumpleaños, se paga la renta dignidad que se pueden estar debiendo dos cuotas y también se suma la canasta familiar. Entonces, hemos querido que hoy viernes y posiblemente los tres días posteriores salir de lo que son las personas de la tercera edad para que en el tema de la aglomeración ellos tengan prioridad. Porque hemos postergado hasta la próxima semana el pago del bono Juana Azurduy y también el tema de los capacitados que tenemos que coordinar con lo que corresponde a los municipios. Pero... También tenemos un embudo en este momento en el sistema financiero porque estamos pagando sueldos y salarios de acuerdo a la programación que toca en los últimos 10 años. No se ha cambiado absolutamente nada. Se paga, por ejemplo, en el primer día hábil, el primero a Fuerzas Armadas, policía, y después pagamos educación y hasta terminar en lo que es salud el 10 de cada mes. Por lo tanto, ahora tenemos realmente un problema, un recargo básicamente, pero hemos tratado de, a pesar de la emergencia sanitaria que tenemos en este momento, que los bancos vayan funcionando. Dos días hemos tenido de prueba y hoy también se han ampliado a 52 instituciones. Estamos evaluando, hemos evaluado esta tarde y posiblemente para el lunes vamos a tomar otras medidas que facilite el pago. Si hemos pagado 100 mil de renta dignidad y se han atendido también el resto de operaciones, ¿qué quiere decir que el sistema está funcionando. Lastimosamente, falta un poco de paciencia y disciplina para poder cobrar todos en su momento. Para entenderle entonces, ministro, se ha postergado el pago del Juan y para que a ver, comprendamos todo, porque esto comenzaba a pagarse hoy. Hoy se ha priorizado a las personas mayores, a las personas que cobran renta dignidad. Efectivamente, las personas que cobran renta dignidad y van a cobrar la canasta familiar, que son aquellas personas que no tienen ninguna jubilación y solo reciben el tema de renta dignidad, pueden cobrar los dos Renta, dignidad, más canasta familiar. Esto es para que las personas de la tercera edad puedan cubrir y cobrar, que sean los primeros. Después vamos a entrar a la parte que corresponde también al Juan Azurduy y también en el tema de los discapacitados que va hasta moredad moderada, la incapacidad moderada, va al tema de grave y muy grave que se tiene que coordinar con los municipios y los listados que se tienen. Lo que queremos es dar transparencia. La instrucción de la presidenta es total transparencia en el pago de los bonos. No se lleva nada en efectivo como se hacía antes. Va directamente al beneficiario final, a su cuenta o a caja para el pago directo. Todos los bancos tienen el dinero, no hay ningún problema y... En la canasta familiar la pueden perfectamente cobrar en 90 días. No es que si no cobra hoy día o no cobra el lunes, no se la va a pagar. Tiene un plazo de 90 días para cobrar. ¿Todos los bancos están pagando o van a pagar la, el bono canasta familiar, ministro? Sí, efectivamente se ha hecho un trabajo eh, de, de concentrar y sobre todo juntar los distintos sistemas entre lo que es renta, dignidad y también canasta familiar y eso se ha distribuido a otros bancos por eso tenemos en este momento 52 instituciones financieras de distinto tipo, cooperativas, bancos pagando esta, estos beneficios y para tranquilidad también de la, de la población va a llegar hasta el último rincón del país lo que no tengan, hay en algunos sectores en algunos municipios alejados donde hay un solo banco y si no está pagando, así está haciendo el control y se va a ver la manera de llegar directamente, posiblemente con un trabajo de las Fuerzas Armadas. Pero ningún boliviano va a dejar de recibir lo que es su canasta familiar y también su pago de renta dignidad, ya sea municipio, ya sea frontera, en cualquier lado del país donde se encuentre, le va a llegar todo lo que se refiere a su pago. Ministro, otra duda que hay sobre eh, el tema de los pagos o para los cobros en este caso eh, y que no logramos todavía disiparla de la gente porque nos siguen insistiendo a través de varias consultas es, para cobrar cualquier bono, ya sea el bono de la canasta familiar, la renta dignidad, para cobrar obviamente también las personas que van a recibir el bono canasta familiar a través del Juana Azurduyo, las personas con discapacidad, ¿es de acuerdo a estas normativas vigentes con el último número del carnet de identidad? Sí, lo que estamos tratando, lo que pasa es que la emergencia sanitaria que se tiene para evitar aglomeraciones se ha determinado la circulación de acuerdo al último número de carnet. Y nosotros mantenemos los últimos días, los últimos números de carnet y nos apersonamos al banco con ese número en el día que corresponde, se facilita mucho el trabajo. Hemos estado observando de que llega la gente sin respetar el día. día, eso es lo que muchas veces nos hace aparecer como que hay una sobredemanda del servicio y es porque definitivamente no se está cumpliendo esa norma, y yo entiendo a las personas eh, mayores porque no tienen muchas veces la paciencia, salen, se sienten ofendidos cuando se le dice no le toca, entonces están buscando los mecanismos para darle una atención, pero preferimos y recomendamos que se manejen de acuerdo al día que corresponde al último número de su carnet. Vamos a compartir junto al ministro Parada esta noche, por favor, la lista que oficialmente ha publicado la ASPI, porque nos estaban preguntando también esto sobre los pagos, los bonos, quiénes van a pagar. Veamos, por favor, en este momento. Esta es, eh, este es el comunicado que ha lanzado oficialmente la ASPI, que dice... Las entidades financieras, 51 entidades financieras procederán a realizar los pagos de la renta de dignidad y del bono canasta familiar. A partir del viernes 3 de abril, es decir, hoy, el resto de las entidades financieras habilitarán sus servicios entre el lunes 6 martes 7 de abril, o sea hoy 51 entidades financieras a partir de otra semana, las otras entidades pedimos a la población mantener la calma contactar a su entidad financiera de preferencia para realizar el cobro y averiguar qué agencias están disponibles para su atención la lista de las 51 entidades habilitadas las compartimos en este momento Banco Unión, Banco Proden, Banco Fácil Ecofuturo, FIE, eh, Crecer Diaconí, eh, Diaconía Banco Fortaleza, Cooperativa San Martín de Porres, Sembrar Sartawi, la primera Cooperativa PIO 10 eh, CIFRE y de if, IFED, Hospicio, Cooperativa Progreso, hay algunas que están en determinadas provincias efectivamente. CAC Asunción, Cooperativa San Antonio, Cooperativa La Sagrada Familia, Cooperativa Loyola, Cooperativa San Carlos Borromeo, Cooperativa La Merced, La Promotora, CACEF, eh, CAP. ...Coprole, limitada... ...Cooperativa Cristo Rey, Fondeco y Depro... ...Cooperativa San Joaquín, eh, Fubode... ...y Cooperativa Comarapa, limitada... ...esto me imagino que en Comarapa y toda la zona de los valles... ...¿no? Seguimos, el progreso... ...Cooperativa San Francisco Solano... ...en, en Petrol... ...CAC Gainza, Cooperativa Tucujpay, eh, ...CAC San Francisco de Asís... ...Cooperativa San Mateo... ...Cooperativa San Pedro de Aquile... ...disculpen si nos equivocamos... ...pero la gente seguramente lo conoce en su zona... Cooperativa Educadores Gran Chaco, CAC Tri, Cooperativa Gran Grigotá, CAC Abierta Madre Maestra, Pro Mujer, Cooperativa Zarco, Cooperativa La Cantera, Solucredit San Silvestre, CAC San Roque, CAC El Chorolque, Cooperativa Paulo Sexto, Cooperativa Magisterio Rural de Tarija y Cooperativa San José de Bermejo. No olvide contactar a su entidad de preferencia para consultar qué agencias estarán disponibles. ...para el pago cerca a su lugar de residencia. A esto le sumamos, obviamente, el tema del de, eh, Banco Unión. Esto quiero que quede claro. De todas las entidades, estas 51 entidades financieras que mencionamos, Ministro, no quiere decir que todas las agencias de estas entidades financieras van a estar abiertas, ¿verdad? No, efectivamente, en, en primera instancia, acuérdese que esta restricción que hubo para los pagos estaba dando buen resultado, pero tenemos estos 10... A 15 días que son que se acumulan todo tipo de pagos y es una época excepcional excepcional desde el punto de vista de la, del problema que nos ha creado el, el coronavirus, pero tampoco queremos ir abriendo todas las posibilidades, porque ¿por qué se nota ahora una concentración? Por una sencilla razón no se paga sábados y domingos que anteriormente el Banco Unión también realizaba ese tipo de pagos y otras instituciones a lo que voy es que se están ampliando para la próxima semana otras agencias en los lugares tal vez más alejados que en algún momento ya los bancos por razones de seguridad y de costos habían replegado hacia las ciudades por el tema de la emergencia sanitaria. Pero todas las agencias en este momento y los que incorporemos a partir del lunes van a facilitar el pago de estos bonos. No, se escribe por ejemplo el señor Arias Rafaris, dice Potosí no pagaron la canasta familiar a los discapacitados y Juana Zurduy solo pagaron la tercera edad, eso es lo que nos está explicando el ministro y tenemos que comprenderlo todos Se ha dado prioridad en esta jornada a las personas mayores, efectivamente a las personas que cobran la renta dignidad a partir de la próxima semana se va a habilitar también el pago del bono canasta familiar a quienes cobran a través de Juana Zurduy y las personas que tienen alguna discapacidad por ejemplo, si una persona perdió el carnet de identidad, ministro, ¿puede acercarse a la institución financiera a realizar el cobro con algún documento que lo identifique? ¿Otro documento? Sí, efectivamente, con el breve Aquí el ministro Murillo en el Ministerio de Gobierno y el CEGIP han hecho un trabajo en el cual han incorporado todo en el sistema el reconocimiento del número de licencia. El número de licencia lo lleva directamente a reconocer el tema del carnet de identidad, porque es el mismo. Y se está dando la posibilidad de que no sea, en este caso, salvo las excepciones que hay, que pueda cobrar con otro documento, porque automáticamente está validado por el CEGIP. Ese es un trabajo que se ha hecho integral entre todo lo que es el tema de identificación, para que no tengan problemas y no tengan que estarse moviendo de una vez, o que regresen por tal situación. Se ha tratado de integrar todos los sistemas y darles toda la facilidad a las personas de la tercera edad. Estamos hablando, por ejemplo, de la, del bono Juan Azur y de aproximadamente unas 115 mil madres y aproximadamente unos 60 mil, 70 mil discapacitados que la próxima semana también que tenemos que hacer un trabajo directamente en el caso de los discapacitados con los municipios se procederá de la misma manera. Ministro, tenemos muchísimas consultas de la gente. Una de ellas está en torno a cuándo se va a pagar este bono familia, que también va a beneficiar a los eh, niños que están en edad escolar, a partir del nivel inicial y toda primaria. ¿Desde cuándo se va a pagar? Porque mucha gente también se confundió y pensó que a partir de hoy se pagaba en las instituciones financieras, pero no es así. ¿Desde cuándo se paga, ministro? Eh. Creemos nosotros, ahí estamos buscando la manera de las aperturas de cuentas corrientes o cajas de ahorro y que muchos padres o apoderados de los niños pueden tener ya en el sistema financiero. Tenemos la lista y se están verificando en este momento todo el, todas las cuentas que hay, pero vamos a empezar, vamos a terminar de pagar tanto lo que son sueldos, salarios, y también el tema de, los, de, de las personas de la tercera edad con renta dignidad, reducir un poco el, el número en pagos para después no atorar con el tema de los niños, porque son 1.500.000 beneficiarios que si lo largábamos al mismo tiempo nos iba a crear un problema. Yo creo que para fines de la próxima semana o máximo al 9 estaremos empezando a pagar lo que corresponde al bono familia que va a 1.500.000 niños del ciclo eh, básico, o sea primaria, y también el inicial que es pre-kinder y kinder. Una duda que había en torno al tema, si usted nos la puede despejar y si no aguardamos, obviamente la normativa que saldrá, ministro, porque sabemos cómo se está trabajando sobre la marcha, es si este bono familia también va a beneficiar a los colegios o establecimientos educativos de convenio o solo a los fiscales. Incorpora tanto a los de convenio como fiscales, Bien. no hay ningún problema, o sea que están involucrados los dos y eso hacen el millón quinientos mil alumnos que en primera instancia está basada en la lista de marzo de todos los asistentes que hubo hasta esta fecha de marzo, así que una vez que terminemos con esto es justamente para darle transparencia al pago y no se manejen dineros en efectivo que es donde hay los problemas y que se han venido presentando también en los 14 años anteriores. Esto es importante y lo voy a remarcar porque muchos padres estaban consultando esto y como todavía la normativa no se había hecho pública porque el bono todavía no se ha pagado, no se va a pagar en estos días, se hará a partir de la próxima semana, mucha gente decía, fiscales y de convenio, fiscales y de convenio, los niños en edad escolar hasta eh, primaria van a recibir el bono familia. Por niño son, el bono familia va a ser 500 bolivianos, si no me equivoco, ministro. Efectivamente, y si tienen dos hijos o tienen tres hijos y los que tienen cuatro reciben dos mil, o sea, 500 por alumno, no es que va a ir 500 solo por una familia. Si tienen cuatro niños en, en, en ese periodo entre inicial y primaria, reciben si son cuatro reciben dos mil y si es uno reciben 500 Gracias por la aclaración. Eh, obviamente por, porque había muchas dudas en torno al tema este, Lo está diciendo esta noche y confirmando aquí el Ministro de Economía En que no me pierda Tenemos muchísimas consultas de la gente Ahora le voy a preguntar también sobre otras medidas Ministro, para la gente obviamente que no está en colegios de eh, fiscales De convenio, bueno, que, que no está en este universo De quienes van a recibir los bonos Ahora entramos a las otras medidas Pero Sebastián nos ayuda con algunas consultas Por favor también, porque están llegando muchas al WhatsApp De la gente esta noche aquí en que no me pierda Lo vamos usted, a aprovechar Cecilia. ...y estamos respondiendo las preguntas y las dudas de todos nuestros televidentes... ...aquí en las redes sociales también preguntan... ...en Pando, los bancos dicen que van a pagar en las fechas de cumpleaños... ...¿por qué solo es en Pando? Tenemos otra consulta, el pago del bono Juana Zurduy, ...que se debe desde el año pasado, ¿se hará efectivo ahora? Otra pregunta que nos llega también... ...las personas no inscritas, no inscritas y que cumplieron 60 años igual pueden cobrar... ...son algunas preguntas que nos están llegando a las redes sociales... Ahí la bueno, lo que, lo, nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con todos los pagos que hay. La renta dignidad usted la puede cobrar durante todo un año y el, la canasta familiar durante eh, 90 días. Por lo tanto, se van a cumplir con todos los pagos pendientes. En este caso, de los días de cumpleaños, en cada banco también tienen el listado. Y las fechas correspondientes. Entonces, lo que se está haciendo aquí es simplemente ver el mecanismo. Cuando salen el sistema, las deudas que hay y si corresponde el tema del pago en el del mes del cumpleaños, también se cancelan las dos cuotas, si es que se deben de renta dignidad, más la de cumpleaños y lo que corresponde también a la canasta familiar. Entonces, eh, esto es importante, ministro. ¿Cómo quedamos para, para esta duda que había en Pando, por ejemplo? ¿Cuándo se debe pagar? ¿El día del cumpleaños o el día del que le toca salir a la persona? Tiene que ir el día que tiene que salir con el carnet de identidad. Bien. Y ahí puede cobrar las tres cuotas que corresponden. En, si, si se le debe, si es el mes de cumpleaños... No es en el día, lo puede cobrar el día del carnet, donde puede cobrar también la canasta familiar y no hace dos viajes. Eso es lo que pretendemos. Importante lo que nos acaba de aclarar entonces, ministros. Las personas con discapacidad leve, ¿también pueden cobrar el bono de la canasta familiar? No, en, en este caso la, los de discapacidad leve. Por ejemplo, le pongo mi caso. Yo tuve una parálisis a los 18 años y estuve dos años en silla de ruedas, Estoy identificado como una una discapacidad leve. Eso yo no puedo cobrar porque puedo moverme, puedo trabajar. Puedo... Entonces las leves no van a entrar, van a entrar de moderada para arriba, que son las moderadas, graves y muy graves. Y tienen que estar inscritos, este, en este caso tienen que tener algún identificativo. ¿Cómo se proceden estos casos? Eh, hay un sistema que viene de muchos años atrás de registro de las discapacidades en el Ministerio de Salud y en los respectivos sedes. Y es todo un protocolo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud donde determina qué tipo de patologías y qué tipo de enfermedades son graves, muy graves o moderadas o leves. Esa calificación que la da un certificado médico, un informe médico es el que determina el tipo de discapacidad y eso está registrado en cada uno de los municipios del país. Por eso vamos a coordinar con los distintos municipios para establecer el mismo mecanismo y los sistemas de pago, cosa que vaya directamente a las cuentas de los interesados. ¿Cuáles serán los requisitos, por ejemplo, para cobrar? Nos preguntan por aquí el bono de los 500 bolivianos, el bono, de lo, el bono familia. Eh, no tiene ninguno, eh, ningún requisito, solamente el carnet de identidad y lo que corresponde también al apoderado y a la cuenta que va a ir, porque no hay manejo de efectivo. Una vez que tiene el apoderado, el padre o la madre con el número de cuenta, simplemente lo que se va a hacer es lo mismo que se hace con la renta dignidad y la canasta familiar, se hace un depósito directamente a la cuenta del interesado. ¿Qué pasa con las personas? Nos preguntan también, ministro, le vamos a hacer todas las consultas, como le he dicho, le pido disculpas, lo vamos a aprovechar, que tienen eh, hijos en secundaria eh, y que también necesitarían este, cobrar. ¿Se ha pensado en ampliar el beneficio? Se están analizando, hemos tenido, a, a ver, Cecilia, Hemos tenido que hacer un trabajo, eh, ha sido preocupación de la presidenta de estar encima permanentemente, hemos tenido que integrar todos los sistemas que estaban dispersos por acá, por allá, para poder facilitar y dar transparencia a este pago. Lo que vamos a hacer también aquí es simplemente trabajar de la misma manera y tratar lo antes posible, tener los mecanismos, de transparencia para poder hacer los pagos respectivos. Pero es una posibilidad, no se la descarta. Estamos analizando la presidenta, la preocupación que tiene en este momento es simplemente que hay un esfuerzo muy grande del país porque estamos a nivel de Italia y de España en lo que es el tema de cumplimiento de la cuarentena. Tenemos 94% ...de la población que no está circulando, solo circula un 6% y estamos en los niveles de Italia y de España que han tomado medidas muy drásticas con respecto a la circulación. Pero aquí el pueblo boliviano hay que agradecer la disciplina, el sacrificio que está teniendo y el 94% de acuerdo a los informes internacionales que hemos uh -huh. recibido hoy día, Bolivia está entre, es el primer país en Latinoamérica en mantener la cuarentena con la disciplina que se tiene en este momento. A propósito de esto, ministro, es una duda de muchísima gente. Por ejemplo, tenemos una consulta aquí y se la traslado para que usted pueda hablar con la población boliviana. Buenas noches, señor ministro. ¿Qué pasa con las personas que somos consultores, que estamos acatando la cuarentena? Si no hay producto, no hay pago. Lo mismo para psicólogos, peluqueras, salvañiles, eh, docentes, posgrado, porque no somos empleados de planta. Hay mucha gente como nosotros. ¿Qué pasará? Con nosotros como profesionales, la consulta, ministro. Eh, se está viendo, se está analizando. Hemos tocado primero, si ustedes se fijan en estas medidas que universalizan el beneficio, porque aparte de los bonos que hay, también hay el pago de los que consumen de 1 a 120 bolivianos de electricidad, que son 2 millones de hogares, el 100% lo va a pagar el Estado. Y también el 50% del agua potable. En el tema de los consultores, los profesionales independientes, hemos tomado una primera medida, que eh, puede ser un paliativo, de que puedan descargar las facturas hasta diciembre, que no lo podían hacer antes, de salud, del tema de educación de sus hijos y del tema de alimentación, que anteriormente no, los, no podían descargar, por ejemplo, para el pago del IVA. Entonces... Y se están viendo qué sectores, porque estas medidas que hemos tomado entre la liberación del tema de impuestos, en el tema de la reprogramación de deudas a empresas, pequeñas, medianas empresas, estamos abarcando aproximadamente a 10 millones de personas. Y estamos, sí, conscientes, y eso es lo que estamos trabajando, hay un grupo económico eh, que está trabajando, en qué medidas se podrían tomar... ...para apoyar aquellos sectores que no tienen ningún beneficio. Por ejemplo, hemos universalizado el bono de familia. ¿Por qué? Porque el hijo del taxista, el hijo de la, de la ventera que está en el colegio recibe un bono. Entonces, es universaliza. Lo mismo estamos haciendo con los dos sectores en los cuales son vulnerables. Las personas eh, mayores, los adultos mayores y los niños. Son dos sectores ...que son los que más sufren el impacto del coronavirus... ...y cualquier epidemia que se pueda presentar. Y estamos buscando los mecanismos, por lo menos la instrucción... ...que nos ha dado la presidenta Yanine Áñez... ...es que sigamos trabajando en estas medidas... ...que si ustedes se fijan, para el corto tiempo que tenemos... ...en dos meses que ha reventado este problema del coronavirus... ...ya hemos tomado aproximadamente ocho medidas... ...que van en apoyo de los más desprotegidos... ...y creemos nosotros que vamos a seguir trabajando... ...y creo que se están analizando permanentemente... ...y vamos a ver otras opciones... ...cosa que ese sacrificio del pueblo boliviano... ...esa disciplina que nos pone a nivel internacional... ...entre los que más controla el tema de circulación... ...por el tema de la cuarentena... ...y venimos a hacer un ejemplo... ...creo que merece el esfuerzo del Estado boliviano para apoyar todo tipo de actividades. No puedo despedirlo, ministro, si no le consulto eso porque tenemos muchísimas preguntas en este sentido. El tema alquileres. A ver, estamos analizando, porque ahí hay un, hay un problema que hay, como dicen en la Argentina, hay un alquiler en negro, que no cobra factura, que no emite factura. Entonces, es una relación de privado a privado. Pero eso no quita también de que hay mucha población, hay mucha gente que está alquilando, que sí tiene una relación directa entre ambos privados y que sí cumple con todos los requisitos legales de pago de impuestos, de fin. Estamos analizando también esa posibilidad porque en un principio no pensamos que fuera tan alto el número que había en el tema de, de alquileres de vivienda, pero... Hemos estado recibiendo y como estamos recibiendo, Cecilia, más bien le agradezco mucho. Estamos, hay más tiempo que vida cuando se trata de aclarar cosas. Eh, a nosotros le agradecemos porque podemos eh, ir viendo propuestas de los sectores, se nos ha podido escapar alguna cosa y se, en este momento se siguen analizando las posibilidades y las alternativas para poder dar solución. Este tema de los alquiler, alquileres, así como es también el sector gremial, como también es el sector de transporte, estamos viendo la forma de dar una solución, porque hay algunos sectores que efectivamente ciertas medidas que estamos tomando en política económica no están llegando donde debe llegar y básicamente lo que quiere el gobierno es acompañar este sacrificio de la población con también un apoyo directo de lo que es liquidez para que no tengamos problemas. El mensaje entonces final para estos sectores, transporte que nos están mirando esta noche, por ejemplo he visto choferes que también decían y nosotros no salimos a trabajar, taxistas, gente que tiene problemas con el tema del pago del alquiler, consultores, es que no se descarta ninguna otra medida. ...en los próximos días, en el ámbito económico, para beneficiar a estos sectores que inicialmente no están recibiendo estos bonos, ministro. Este es el mensaje, que esto no está cerrado, el paquete de, de medidas de ayuda no se ha cerrado todavía en el país. No, de ninguna manera. El problema que hay, Cecilia, a nivel internacional, que en este momento, si usted se fija, el mismo Estados Unidos... Su desempleo, su nivel de desempleo está por llegar a un 12%. Son 6 millones de personas que en este momento está, están desempleadas. Ya a hoy día, cuando el desempleo estaba por 350 ,000, 400 400.000 aproximadamente, hace un mes, mes y medio antes de que empiece esta hecatombe del coronavirus, que definitivamente ha puesto de rodillas a las economías más poderosas ...y a los servicios de salud que se suponían altamente eficientes... ...como los de Europa, como el mismo Japón, como el mismo Corea... ...y como el mismo Estados Unidos. Entonces, aquí hay una discusión a nivel mundial... ...primero, que todo el mundo anda esperanzado en que la vacuna venga cuanto antes... ...pero también está por la parte de atención económica y la atención de salud. Y lo que se está haciendo en este momento en Bolivia... Es atender primero el tema de salud, equipar los hospitales, se está haciendo un esfuerzo muy grande, inversiones muy fuertes para habilitar hospitales y que a los bolivianos no les falte esa atención que debe haber. Y en el tema económico, que el Estado va a hacer todos los esfuerzos para atender a todos aquellos sectores que de una u otra manera estén sufriendo el impacto del coronavirus. Ministro, nos faltará tiempo, seguro que sí, y le agradecemos que nos hubiese regalado estos minutos, obviamente, de esta agenda. Sé que tiene una reunión en los próximos minutos, va a seguir trabajando en el ajuste de otras medidas con, con la presidencia, pero le agradezco y, y vamos a estar conversando a lo largo de que se vayan lanzando estas medidas y en los próximos días para ir orientando mucho mejor a la población boliviana. Gracias al ministro de Economía, gracias, licenciado Parada. Gracias, Cecilia, y gracias porque de esta manera también nos permiten este intercambio de experiencias, reclamos y lo que tenga que decir la gente está abierta y la instrucción de la Presidenta de atender a todos los sectores y lógicamente vamos a ir solucionando hasta donde nos da las posibilidades y creo que son muchas las que tiene el potencial en Bolivia. Muchas gracias, licenciado Parada, por estos minutos y este diálogo para responder sus dudas, las que usted ha tenido y vamos a seguir respondiéndolas a lo largo de las próximas ediciones aquí en Que No Me Pierda. esto queremos